la documentación en OpenCV. OpenCV posee una documentación que es bastante que, completa e intensa, sin embargo, siempre serían mejor más ejemplos todavía. Sin embargo, es, existe una parte de tutoriales. Esto puede ser muy utilizado sobre todo al principio, ya que nos puede mostrar cómo se utiliza el programa. Además, es posible que queramos en algunas ocasiones mirar algunos de los ejemplos, de tal forma que podamos operar con algunos tipos de de imágenes, las cuales eh, al, al ver las distintas operaciones podamos observar de una manera más sencilla cómo éstas se operan. Podemos observar que hay múltiples tutoriales que se pueden realizar, de tal forma que podamos ejecutar cualquiera de ellos. Podemos intentar ejecutar alguna de búsqueda de, de, de, de, de características para analizarlo. Por ejemplo, podríamos intentar buscar cómo funciona el algoritmo FAST o el algoritmo SURF. El algoritmo SURF es de... Está bajo licencia Copyright, por lo cual es posible que no se, no se utilice o que se utilice en función de si tiene la tarjeta Nvidia o no. También se pueden utilizar otros tipos de, de búsquedas de características. Uy, esta no tiene imagen. A ver, esta sí que tendrá imagen. Para ver cómo se pueden buscar una serie de características para encontrar una homografía y hacer una rotación de la imagen que hemos encontrado. Para ello podríamos buscar una imagen la cual tenemos... Con, lo que, con la imagen que queremos buscar dentro de la otra imagen. De tal forma que en esta otra imagen, esta imagen ha sido escalada y ha sido rotada. Sin embargo, hemos descubierto una serie de características las cuales hemos conseguido identificar en esta imagen. Igualmente, en esta otra imagen hemos conseguido detectar otra inmensa cantidad de características de las cuales hemos llegado a las conclusiones de que estas características eran correspondientes, pudiendo encontrar que existe también correspondencia en sus distintas posiciones. A partir de todo esto, se puede llegar a la conclusión de que este objeto... Está, está contenido en esta imagen. Podemos observar cómo es la documentación de, de OpenCV. En ocasiones, en este, en este tutorial, hemos entrado a partir de los, de los tutoriales de OpenCV. Sin embargo, es también posible acceder a través de los tutoriales de OpenCV, de tal forma que podemos acceder a cualquier tipo de, de característica. Una vez hecho esto, podemos hacer clic y abrir un tipo de, de tutorial. En este podremos elegir si lo queremos visualizar su código para Python o lo queremos visualizar para OpenCV. Podemos observar que existen en los tutoriales incluso eh, comentarios acerca de cuál es, cuál es la teoría matemática que originan este tipo de cálculos. Igualmente, podemos observar que podemos visualizar el código en formato C++, en Java y en Python, de tal forma que según qué formato de tutorial elijamos podamos ver un código u otro. Podemos observar que, por ejemplo, para este tutorial de utilización del código SOBEL, este nos muestra que su tipo de resultados debe ser utilizado en formato float 32 De lo contrario, es posible que no se obtengan los resultados que, que se quieren. Veamos ahora cómo es una parte del, de la documentación la cual eh, sea origen de alguno de los datos. Por ejemplo, Podríamos ir a los datos que hemos expuesto de operaciones en Arrays, de tal forma que podemos observar que al principio existen una serie de clases, las cuales se pueden crear para generar estos tipos de... de objetos. También podemos ver que en ocasiones existen distintas enumeraciones, ya que es posible utilizar distintas banderas o flags para modificar algunos de los valores en algunas funciones. Estos en ocasiones pueden ser elegidos de estas distintas listas para elegir el tipo de comportamiento que queramos ofrecer a cada una de las funciones. Podemos observar que existen distintos tipos de, de numeraciones para o, o, operar de manera distinta algunos tipos de funciones. Posteriormente a las numeraciones, existe una pequeña descripción de cada una de las funciones, de tal forma que se visualiza cuál es el nombre de la función y una pequeña descripción en una línea. Igualmente, se puede hacer clic en More, de tal forma que se vaya a la visualización de la parte donde está eh, explicitada para qué sirve esta función. Hagamos clic en esta función de, por ejemplo, Add. Podemos observar que esta función viene definida con su nombre. También podemos ver que esta tiene una forma de invocación en su formato C++. También existe un apartado en algunas funciones en las cuales, muest en las cuales se muestra cómo acceder a esa información en o cómo utilizar la función en formato Python. Aunque lo hagamos en formato Python, también podemos visualizar la información de C++, aunque no necesitemos explicitar qué tipo de datos son los que estamos utilizando en C nos muestra, por ejemplo, que el, el, el src1 y el src2 serían input arrays, los cuales coincidirían con imágenes. Sin embargo, por ejemplo, si utilizásemos la, la orden dtype, de esta deber, debiera ser un entero, aunque también es posible utilizar los distintos valores que están disponibles en OpenCV. En otras ocasiones nos pueden decir que este tipo de datos o el, los datos para el nombre de esta variable son un valor booleano o, por ejemplo, un valor de tipo flotante, de tal forma que así podamos conocer qué tipo de datos son los que debemos aportar. Igualmente, es posible generalmente la, la invocación o la el generar la, la, el output dentro de los argumentos de entrada, de tal forma que no necesitamos invocar a cuál es el vector de salida. Sin embargo, este, este lugar de destino debe ser creado previamente, de tal forma que de no existir, esto nos dará un error. Sin embargo, si generamos el, el destino con la orden de asignación, esta no nos dará error. Sin embargo, en ocasiones, el reasignar el destino de otro vector o otra imagen generada y ya modificada previamente y que, se iba a, y que se iba a borrar y era de las mismas dimensiones, es posible reutilizarlo y es posible que OpenCV acabe utilizando este tipo de mecanismos de una manera más rápida. También podemos observar cómo nos muestra la distinta información para la función add, viendo que esta eh, nos da una descripción, diciendo que calcula la suma de dos valores valor a valor de un array. Igualmente, en ocasiones, nos da una descripción con una nomenclatura la cual nos permite visualizar en algunos tipos de editores cómo, cómo es la teoría matemática. Igualmente, podemos en algunas ocasiones visualizar cómo es un ejemplo, aunque en algunos ejemplos suelen venir más ejemplos de C++. También existen algunos comentarios acerca de algunos tipos de valores o de flags que pueden explicitarse, de tal forma que nos dicen dónde qué tipo de, de datos o de valores se pueden dar por, por defecto. Igualmente, en algunas ocasiones nos muestra una información de otras funciones que pueden ser similares. Al igual que unos ejemplos que podemos ver en C++. También nos exis existe una descripción eh, del nombre o de o una descripción un poco más extensa en, no solamente del tipo de datos que se deben aportar como entrada, sino también de la descripción de qué es cada uno de los datos de entrada. En ocasiones también podemos ver que existen algún tipo de, de comentario acerca de por qué se utiliza el, el este. Sin embargo, el C below es visualizar arriba. También en ocasiones existen también notas. En algunas ocasiones también hay incluso hasta links para visitar la, la teoría en alguna página web. Podemos observar también que en, alguna, en algunas ocasiones se hace uso de las distintas banderas o flags. También podemos hacer clic en esta zona para ir a la zona y, y ver qué tipos de modos de operación tiene esta función. Así podríamos visualizar qué tipo de bandera se puede utilizar para Python, pudiendo copiar este código cvdft inverse para utilizarlo dentro de la orden DFT y poder realizar la operación que nosotros queramos. Esta documentación en, eh, de OpenCV es bastante extensa. Conviene visualizar los distintos tutoriales para aprender un manejo básico del programa. Posteriormente, es posible que a la hora de utilizar cada una de las funciones, también queramos acceder a cómo ésta se utiliza, de tal forma que podamos acceder a su descripción y ver cuáles son los distintos argumentos que se deben utilizar para cada una de las funciones. También existen algunos tutoriales en formato PDF, como por ejemplo esta versión de OpenCV Python Tutorials. Esto muestra una información muy similar a la que se puede acceder a través de la documentación HTML. Sin embargo, es posible que este tipo de visualización pueda ser mejor que el formato vía HTML. Por, por lo menos es posible que se pueda leer una documentación de una manera más sencilla. Igual, igualmente es posible que existan también ejemplos anteriores, de tal forma que se pueda acceder a ambos tipos de documentación pudiendo basarse en cualquier tipo de documentación.